Llega el momento de darle la bienvenida a Marta Mamani Que está con Mirá nosotros vos. también tempranito En este comienzo de semana Marta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día Naomi, buen día Carlitos ¿Cómo están? Toda la buena energía para esta semana Vamos en positivo Me encanta escuchar a Naomi otra vez ¿Viste? Esa voz tan, tan tan linda, tan dulce para Naomi. Volvimos que, tempranito sí. como siempre, volvimos porque sí. necesitamos tus consejos de buena energía, buena vibra para comenzar una nueva semana y a ver por dónde va lo que nos traes hoy. Exactamente, y bueno, ahora estamos en la semana del amor, o sea, estamos en una semana cargada de energías del amor. ¿Y qué vamos a hacer, por supuesto? Atracción de amor, es lo que vamos a hacer específicamente hoy, porque... Estuvimos hablando, o sea, la gente constantemente se está comunicando y me pide y me dice, pero ¿cómo puedo hacer para esto, para lo otro? Bueno, ahora vamos a hablar, pero antes quiero felicitarme a mí misma, porque, porque hoy es el día del soltero, soltera. Entonces felicito a todos los solteros del mundo. Muy bien. Y bueno, en especial a mí, por supuesto. Muy. <risa> Felicidades. Pero, hoy también es el día, gracias, el día sí. del infiel, decía. Uh -huh. Cuidado, eh Cuidado. <risa> Cuidado Ah, bueno, en eso, en eso ya no, no no, quiero tomar opinión alguna <risa> Está muy bien <risa> Pero bueno, como dijimos, hoy es el día del soltero. estamos en la semana del amor de, de todo lo positivo en cuanto a esto Porque mañana que es el día de San Valentín El día de los enamorados Y Pero a, algo muy especial, o sea que esta semana, como les dije, fluyen las energías del amor Pero hay mucha gente que por ahí está como un poquito desesperada ¿Por qué? Porque dice Ay, justo esta semana, este día de San Valentín, ¿qué hago? Estoy medio distanciado de mi pareja, ¿cómo hago? Pero, pero, ya les cuento, ¿sí? Se trata, bueno, eh, como dijimos, San Valentín ¿Qué, es Y por ahí nos decimos, ¿qué es San Valentín? Una pequeña introducción sería que esto proviene de hace mucho mucho tiempo remoto donde en Roma del siglo III el emperador Claudio II decide eh, que hace prohibir los matrimonios de jóvenes considerando que, que los jóvenes solteros eran mejores guerreros entonces se decía que si tenía una carga familiar o algo ya estaba con esos compromisos y ya no podía eh, luchar como como tenía que ser aunque consideraba como el matrimonio una atadura, se considerará así en estos días también, bueno, eh, lo dejamos ahí, ¿sí? Y acá, Valentín, que era un sacerdote eh, de esa época, ¿qué hace? Él no, él se opone a esto, a este pedido, y empieza a casar en, en secreto a esos jóvenes enamorados pero bueno, al enterarse el emperador, eh, lamentablemente, bueno, el sacerdote fue condenado un día 14 de febrero del año 270. Es una historia un poco triste, ¿verdad? Porque prohibir el matrimonio cuando ya un, la gente está decidida, el casamiento, cuando está seguro y todo esto, para mí no tiene nada que ver. O sea, la profesión con el matrimonio. Bueno, allá esa historia. Pero. Acá no acá estamos para para discutir sobre esto ni nada y seguramente mañana lo estarán contando ustedes también mejor. ¿Qué vamos a hacer en el caso para este este día, para conseguir el amor? Para decir, yo no estoy enamorado, pero por ahí digo, ay, pero ¿qué pasa? ¿Por qué eh, salgo con alguien y me va mal? Después voy con otra persona, como que trato de... De que fluyen las energías positivas y siempre va en negativo, no consigo el amor de mi vida. ¿Qué puede ser que esté bloqueado en cuanto al amor? ¿Y cómo voy a hacer? Si necesito conseguir un nuevo amor o estoy con esa esperanza, ¿qué, qué es lo primero que podemos hacer? Eh, vamos a hacer ciertos rituales. Los rituales son como energías que vamos eh, poniendo en los materiales, pero todo está en nuestra mente, en nuestras manos, nuestras manos eh, fluye constantemente energía y yo tengo que estar mentalizado y hacer estos rituales bien, o sea, de decir y decretar y va a ser y así será y eso está, o sea, pensarlo así, como que eso está, ¿sí? Y bueno, vamos con el primer ritual, tome nota usted o oh, Carlitos, a ver. pero... Vamos a hacer un acercamiento de amor. ¿Qué voy a hacer? En un papel blanco, cortamos las esquinas del papel y voy a poner el nombre de la persona con la fecha de nacimiento de cada uno de la pareja, en el caso de tener, ¿sí?, que ya esté un poco peleado o algo, y decretar lo que yo quiera, ¿sí? Te, te casas conmigo, eh, hay casamiento, tal fecha... Eh, volver estar bien que fluya el amor la felicidad todo o sea no, lo pongo todo escrito en este papel sí voy a poner miel de abeja sobre este papelito voy a colocar azúcar sí vamos a enunciar un poquito esta pareja y luego de eso qué vamos a utilizar el ingrediente mágico que es que la canela. canela canela en polvo canela. Canela. La canela. La canela, ¿qué seríamos de esta vida si una canela? <risa> Ponemos canela en polvo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a doblar esto en sentido hacia mí. Como trayendo hacia mí, como un rollito hacia mí. Voy a colocar en una bolsita y decretando, pidiendo el amor de mi vida. Si no lo tengo que sé si... Lo tengo, bueno, y estoy un poquito mal que sea para mí, que lo que yo necesite, lo que yo quiera. ¿sí? Y lo voy a dejar bajo de la almohada durante tres noches. ¿Tres noches? Sí. Y para tres noches, ¿sí? ¿Para que Para que influyan esas energías con mis pensamientos, con todo lo que yo decreté. Y eh, cuando saco esto, lo voy a quemar. Lo tengo que quemar sí o sí Y esparcir las cenizas esas Fuera de mi casa okay. Fuera de la vivienda sí. Ahora, bueno esto, Este ritual, anoten muy muy bien Porque es el ritual de la papa Muy conocido Muy, es súper bueno Digamos eh, Esto sí o sí se concreta Entonces voy a conseguir una papa Voy a cortar y a volcar Esta papa así Sacando el corazón, diría, un poquito más a aguacaron así y qué voy a hacer voy a buscar también un papel porque todo lo que yo escribo recuerdan que una vez hablamos de todos mis deseos mis decretos los tengo que escribir y eso eh, al escribirlo es como que le pido al universo y se hacen por realidad sí voy a colocar los datos de la persona que yo quiero eh, conseguir que se acerque que todo esto qué, qué pongo nombre ¿Ah? apellido Claro, siempre nombre apellido y fecha de nacimiento. Cuenta también del banco. voy. <ríe> sí. Bueno, no sé. En este caso, bueno, no CBU. ¿Habrá alguien CBU. Habrá alguien que también ponga eso, bueno. <ríe> eh, voy a agregar azúcar, una chocardita de azúcar a todo esto. Y el ingrediente mágico, canela, canela. molida. Todo adentro de y la papa hueca. Hay... Sí, exactamente. Y después... Un puñadito chiquito de clavo de olor Otro ingrediente muy mágico ¿Y qué voy a hacer con esto? Eh, a esto lo tengo que envolver O sea, todo en un papel metálico si por ahí no tengo un papel metálico, bueno, una bolsita o algo Y dejarlo siete días, esto es para que se concrete Bueno, quizás no no sea exactamente para mañana, si lo hago a partir de hoy Pero en esta semana tiene que ser, o en estos días Y ¿sí? eso que, que es el mes del amor, la semana del amor y todo esto Y me voy a guardar a esta papa en, en el cajón de mi sopero ¿sí? Donde tengo la ropa interior, o donde está mi sopa okay. Ahí lo voy a dejar por siete días y cuando bueno después saco y tiro esto o sea no no es necesario guardar A tener raíces cuando está brotada es está brotada <ríe> la es, papa y bueno, exactamente brote el amor mm. la esperanza todo todo lo mejor Y esto es mágico el ritual de la papa es mágico se les aseguro que lo hagan porque es muy bueno sí muy bien. y por último no sé si hay tiempo el baño del amor mm. ¿sí? Mm. Es cuidado también otro otro otro ritual mágico para para mañana Eso quizás sería para mañana Lo voy sí. a utilizar, lo puedo hacer esta noche Lo puedo hacer mañana eh, El baño de amor con naranja y limón Que son cítricos de abundancia, de amor, de esperanza Todo esto ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar tres mitades de naranjas O sea, sería una naranja y media cortada en la mitad Y tres mitades de limón es porque... Le... Voy a poner en, en un recipiente para hervir eh, Voy a poner tres anís estrellados Si por hoy no consiguen anís estrellado Puede ser el anís común, o sea, el anís de, de granito Así okay. que este también tiene un perfume fantástico Un puñado de otro ingrediente mágico El clavo de olor, como dijimos Y voy a hervir de 10 a 15 minutos Voy a dejar enfriar y, bueno, el baño como siempre de costumbre y luego de esto, desde la nuca hacia abajo, sacando toda esa energía mala, que yo estaba bloqueado en con, eh, en el amor y todo esto, y llamando. llamando Si no tengo novio, bueno, llamo y me imagino y visualizo a esa persona, como yo quiero que, que sea, que, que sea de tez blanca, que sea de tez morena, que de cabello oscuro, claro, lo imagino, lo visualizo y hago como que cae realidad realidad esta persona, ¿sí? En mis vidas. Y si fuera para otra persona, que por ahí estoy en pareja o, o algo, entonces visualizo eso y, ¿qué voy a hacer? Como les dije, asiente hacia abajo, sacando primero todo lo malo y llamando eso esa energía nueva y todo, todo mis deseos. Sí, y esto es mágico, los baños son muy, muy buenos. Y gente que por ahí hizo diferentes baños de, de amor, de apertura, de todo esto, de chiqueza, todo. Me, me dijo, ¿sabes que estoy haciendo tal baño? Y es muy bueno, es muy efectivo. Muy bien. Como lo es también el baño de canela que, que siempre lo decimos. Así que nos vamos a programar a estar en positivo, a conseguir esa pareja si no la si estoy soltero y no, no tengo pareja bueno a como quiero que sea ¿Y, que si, y, si tiene, y si tiene si tiene pareja que... cualquier cosa Ay, tranquila, igual yo borro todo, borro. no no no yo no, borro no. No, no no no chicos serios eh hay que portarse bien <risa> no y si tiene pareja que bueno voy a dejar que fluya le cae energía así que... Para estar mejor todavía. Si estoy muy bien para estar mucho mejor. Muy bien, para. Me gusta. Y tengo que salir mañana con mi pareja. Bueno, hago el baño del amor antes de salir y todo eso para que toda esa cita sea ideal que sea algo muy muy bonito. Y a toda la gente que está enamorada, eh, esto es fantástico, sí. Bien. Bueno, y a los que están por ahí un poco distanciados. Se están buscando el amor. Hacer los rituales. Sí, Los que están distanciados van a hacer el ritual Para que esa persona, si es para mí te sí. digo esto Si es para mí, que vuelva Y si no, bueno Que, tenemos sí. que, soltar. Ah, que se bacha, tenemos que, que, se bacha. Tenemos, que, tenemos que aprender a soltar Porque por ahí nos acerramos y decimos No, esta persona tiene que ser para mí Y es mía y no no se puede ir con nadie más Bien. Y muchas veces el universo Nos tiene planeado cosas mucho mejores ¿Sí? Entonces tenemos que aprender A soltar, a dejar ir y que el universo nos devuelva lo mejor Bien. y es para nosotros va a ser y todo pasa también por nuestra mente sí Perfecto. y no estar tampoco aferrados tan tan así seriamente a algo que por ahí no no es para mí ¿sí? Bien. pero a todos la mejor energía por supuesto estamos para esta semana proyectando el amor los enamorados están cada vez mejor y bueno, eso eso, eh, desearles a todos como pareja, como la gente que está soltera y buscando el amor que tengan, un excelente día del soltero y bueno, a los que están en pareja que tengan una cita ideal, sería sería el término gracias Martita otra, otra cosa, el baño de rosas eh, pero ya no nos queda tiempo, que tiempo para de el de baño Rosa, de rosas, lo no. vamos mañana vas a estar con nosotros ¿Ah? un rato? Eh, supongo ¿no? bueno mañana, mañana eh, se Valentín si podemos claro porque, vamos por ese lado porque claro. porque solo eh, no nos queda eh, más vamos a preguntar a a nuestros por favor por favor así podemos escuchar todo porque hay mucho para para está toda, con para Marta. hoy para los solteros ya está todo anotado sí, ya tenemos para todo. los enamorados mi mañana mañana terminamos mañana. de resolver gracias Martita muchas gracias que tengan un excelente día y feliz día de los solteros a sí. todos